continuamos con el tutorial de Ableton Live 9 en este video vamos a ver un efecto de audio muy importante que utilizamos en la producción que es el delay para agregar un delay vamos a activar el panel seleccionaremos audio effects y de la lista vamos a seleccionar un delay sin embargo existen muchos delays aquí en Ableton Live vamos a explorar algunos de ellos el primero que vamos a inspeccionar es el simple delay yo lo voy a agregar aquí al sintetizador voy a reproducir solamente el sintetizador ahora sin delay con delay vamos a hacer algunos ajustes por ejemplo, voy a cambiar en izquierda 3 y en derecha 4. Y vamos a aumentar un poco el feedback. Vamos a ver qué es el feedback. Para ello vamos a utilizar la ayuda de Ableton Live dice que ajusta la cantidad de salida de cada canal que se vuelve a encaminar a su propia entrada es decir yo entiendo que el audio del sintetizador vuelve a entrar al mismo efecto de audio, en este caso es el simple delay y se vuelve a retroalimentar y el dry wet secado o mojado prácticamente es con todo el efecto es decir con todo el delay o sin delay con todo el delay que es el 100% o sin delay es decir con el audio original Ustedes pueden ir jugando con los valores, ir cambiándolos, etcétera. También observen que tenemos un botón de link para nada más manipular el delay de un solo lado, es decir de ambos lados. Sin embargo yo he escuchado mejores resultados si activamos el lado izquierdo o derecho. En este caso trabajaremos con el lado izquierdo y con el lado derecho. Sin embargo no es el único delay con el que cuenta Ableton Live. Vamos a agregar otro delay. En este caso es el Ping Pong Delay, que es uno de mis favoritos. El Ping Pong Delay tiene algunas ventajas. Una de ellas es que tenemos un filtro, que ya hablaré un poco más adelante acerca de los filtros. Tenemos las mismas repeticiones, 3 bits, 4 bits, etc. Tenemos los mismos controles de Dry-Wet y de Feedback. Vamos a escuchar. tenemos también el control de filtros vamos a filtrar nada más que haga delays en las frecuencias bajas o en frecuencias altas yo recomiendo mejor utilizar frecuencias medias que agarre un poquito de frecuencias bajas y de frecuencias altas otro delay es el filter delay vamos a seleccionarlo y agregarlo este delay tiene mucho más controles tenemos el lado izquierdo el lado derecho y tenemos izquierda y derecha juntos yo voy a deshabilitar el del medio para trabajar nada más lado izquierdo y lado derecho y podemos tener diferentes valores por ejemplo 3 bits y 2 bits en el lado derecho Vamos a reproducir. Como pueden ver tenemos mucho más control. Por ejemplo aquí el lado izquierdo está paneado completamente a la izquierda. Y el lado derecho está paneado a la derecha. Pero también podemos ajustar estos controles si quisiéramos. Tenemos el feedback. Tenemos el volumen, vamos a bajárselo a cero. Y este también, para que no tenga tanto volumen. Y tenemos el control dry. Vamos a volver a agregar el ping pong delay. porque quería mostrarle la opción de desactivar el botón sync y mejor trabajar por time o por tiempo en este caso es por un milisegundo podemos aumentar o disminuir la cantidad de milisegundos vamos a escuchar el efecto Muy interesante, ¿no creen? Inclusive este efecto sirve para hacer la voz robot. Vamos a ver cómo sería esto. Voy a grabar mi propia voz. Voy a agregar una pista de audio. Y voy a grabar mi voz. Mi voz de robot. Vamos a ver cómo sería mi voz en forma de robot vamos a quitarle el loop ahora vamos a agregar el ping pong delay a este nuevo canal de audio vamos a desactivar el sync y vamos a trabajar mejor en milisegundos mi voz de robot vamos a activar el loop que se loopee de aquí hasta acá muy bien. Mi voz se rodeó, mi, mi, mi voz se rodeó, mi voz se rodeó, mi voz se rodeó, mi voz se rodeó.